aquí nuevamente en una reunión más del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Eh, y le damos la bienvenida a todos nuestros eh, eh, eh, eh, radio, eh, los que nos ven por internet y a mis compañeros a a Elena Castro Cerrillo, a María Dolores Montenegro. a Oye, presente, y, aquí eh, estoy. Gracias. Y este vamos a empezar esta mañana. A ver un poco las la reacciones, cómo está la sociedad respondiendo eh, el asunto de las decisiones del Ayuntamiento de Guanajuato. Así que, este perdón. perdón. Ya nos atoramos. y sí, ya nos atoramos aquí porque... Ahí está Piri, ya. Piri, buenos días. Ya lo vi, ya lo vi al Piri. Primer acto. Una mayoría panista dentro del ayuntamiento de Guanajuato decide el 10 de diciembre del 2021 no trabajar de forma presencial y continuar en sesiones virtuales. No se ve, Memo. No se ve. No. No. Caray, déjame ver ¿Qué está pasando? ¿Qué le hiciste, Memo? No, pues ahí va otra vez Ahí va de nuevo Ahí está, ahora sí lo ven, ¿no? Todavía no comienza, ya ¡Qué guayo! Primer acto una mayoría panista dentro del Ayuntamiento de Guanajuato decide el 10 de diciembre del 2021 no trabajar de forma presencial y continuar en sesiones virtuales. Segundo acto. Esta misma mayoría panista empieza a obstaculizar el trabajo de la oposición, es decir, poner trabas a efecto de invisibilizar a la oposición y... En los hechos buscar que no exista la oposición. Tercer acto. Lista aprueba el día de hoy de forma ilegal el programa municipal de gobierno. Déjame te explico que el programa municipal de gobierno es un documento sumamente importante. Pues en este documento se establecen las estrategias que va a utilizar el gobierno municipal por los próximos tres años. Es decir, aquí se establece todo lo que va a beneficiar o perjudicar al ciudadano por los siguientes tres años. Sin embargo, este documento se hizo al vapor, es decir, de forma rápida, a la carrera, descuidada. Y no solo eso, se hizo de forma ilegal. Pero lo más grave es que este documento carece de legitimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este documento no está enfocado para toda la población, como sería lo más recomendable. Este documento está enfocado únicamente a aquellos que comulgan con la ideología panista. Déjame que explico. El pasado 6 de junio, tú votaste por una de las diferentes opciones que aparecieron en la boleta. De esas opciones, hubo cinco partidos que lograron una representación al interior del ayuntamiento. Estos partidos son el PAN, Morena, el PRI, Movimiento Ciudadano y Fuerza por México. En esta gráfica puedes observar la votación de esos cinco partidos. Bien, observando la votación podemos observar que sí el PAN ganó, pero que también hay representación de otros cuatro partidos de oposición. Pues quienes hoy gobiernan, los panistas encabezados por Alejandro Navarro, dicen que como el PAN no tuvo una mayoría y que esta mayoría es amplia, ellos pueden hacer lo que quieran y manden con el municipio. Es decir, únicamente se va a tomar en cuenta a los panistas, militantes, simpatizantes, a los azules, en pocas palabras, hombre. y que a los demás este, los van a excluir y no va a importar su opinión. Pues este argumento es equivocado. Porque aunque sí ganó el PAN con una amplia mayoría, lo cierto es que lo están viendo desde una óptica equivocada. Si sumamos los votos de las demás fuerzas representadas al interior del ayuntamiento, ¿qué tenemos? Bien. Pues aparece en esta gráfica. En esta gráfica están los mismos votos del PAN y los votos de los partidos de otras opciones. Es decir, aquí en la gráfica negra Están los votos de Morena, los del PRI Los de Movimiento Ciudadano Y los de Fuerza por México Es decir, cuatro partidos diferentes Al PAN y que tienen representación en el ayuntamiento Como podemos observar Casi están iguales Es decir, no es justo No es legal, no es constitucional Que se esté excluyendo a los representantes populares Del 45% de la población Esto sin considerar a aquellas personas que votaron por alguna otra opción que no alcanzó la representación en el ayuntamiento. El Partido Verde, por ejemplo, o el PRD. Bien, pues es injusto que se deje fuera al 45% de la población que eligió una opción diferente al PAN. Es decir, casi a la mitad de la población, o de los electores, mejor dicho, se les está excluyendo. Esto no se me hace justo, ni válido, ni legal, mucho menos constitucional. Por eso digo que el programa de gobierno no tiene legitimidad, porque no tiene el respaldo de casi la mitad de la población. Los panistas no son quién para que crean que pueden hacer con nosotros los ciudadanos lo que quieran. Deben de respetar todas las voces y a los que pensamos y votamos de forma diferente. Entonces, en otras palabras... El programa de gobierno no cuenta con el respaldo de los representantes populares del 45% de los electores. Es decir, este programa de gobierno fue aprobado únicamente por panistas. No hay otro partido al interior del ayuntamiento que haya aprobado este programa de gobierno. Entonces, el día de mañana que existan actos del gobierno en los cuales tú no estés conforme, debes saber que esto se debe a que existe un programa de gobierno que fue avalado por puros panistas Y que no nos representa como sociedad Al menos la mitad de los electores Y de la población estamos inconformes Con este plan Bueno, Pero aquí no acaba la cosa Cuarto acto El día de hoy El gobierno municipal Censura la opinión de los ciudadanos Pues en la sesión de ayuntamiento En la que se aprobó este programa Bloquearon A la población para que no pudiera comentar En ese video Es decir cuartaron la libertad de expresión. Esto tiene que cambiar. Tenemos que tener un gobierno municipal en el cual todas las voces cuenten y que se escuche a cada uno de los ciudadanos y que también se busque un consenso entre todas las fuerzas políticas. Solo así se construye la democracia. Es hora de que juntos corrijamos el rumbo. Soy tu amigo Oscar Aguayo. lo que reaccionó Ocaraguayo, respecto a lo que sucedió en el ayuntamiento, como vemos, efectivamente, quienes están, tomaron la decisión de escoger al gobierno que hoy tenemos, es la minoría de la población que está en el padrón, o sea, un 10% del padrón, son los que eligieron al gobierno. El 90% no les importa en el municipio de Guanajuato, aunque están en el padrón, no fueron a votar entonces, de los pocos que van, dominan a los pocos que sí fueron y que no votaron a favor del, eh, del PAN. Eh, sí, parece injusto, qué bueno que lo denuncian y qué bueno que lo podemos compartir con, con los ciudadanos de Guanajuato, pues para que tomemos conciencia de que nuestro voto cuenta cuando debe contar. Cuando ¿Y cuándo debe contar? Cuando la gente decide ir a votar y elegir a un, a un gobierno. Quiero escuchar ahora las reacciones de ustedes, por favor, respecto a este, a esta uh, presentación. O, o, oye, Carlitos, levanta la mano porque él fue uno de los censurados en esa sesión de ayuntamiento. <risa> Ahí estabas sí. tus comentarios. Sí. Eh, lo hice dos veces incluso porque dije algo pasó para, para que no haya estado ahí. No, ya después ya, ya vi que, que los, estaban, los estaban bajando, o sea, no permitían entrar los comentarios. Eh, bueno, no, nada más quisiera hacer alguna precisión que yo veo. Eh, lo de las reuniones presenciales es infantilismo político, o sea, tienen miedo de enfrentar a la oposición. Entonces, prefieren estar vía remota que enfrentarlos cara a cara. No, no, la, no, Carlos, perdón que te interrumpa, no es la oposición, es a la ciudadanía, o sea, son las manifestaciones, También. es el enojo, o sea, es eso, el alcalde no quiere ese tipo de cosas. De, de, de, de acuerdo, pero es, es temor, es, es, es miedo, pues, lo que hay ahí, eh, lo cual resulta patético, pero bueno. Eh, trataron de invisibilizar a la oposición y, a ver, eh, yo soy panista y yo creo que ni siquiera fue el pan. El pan como tal no existe. ¿Cuándo han visto ustedes una, una posición del pan municipal? No existe. Realmente se trata de un grupo de personajes a los que puso ahí el pan estatal, ni siquiera el municipal. Y luego, aparte de ello, eh, pues le cedió los bártulos al alcalde, a, a, al señor Navarro. Entonces es el grupo de Navarro. Eh, digo, claro que el PAN tiene que cargar con esas vergüenzas, pero es el grupo de Navarro el que está ahí. Eh, ¿Qué es lo que están construyendo? Pues no es nada nuevo que nos sorprenda, Memo. O sea, es el gobierno Botín que siempre hemos estado denunciando. Entonces aquí una vez más, ahí va el gobierno Botín. El único problema que tienen es que por la torpeza y por la soberbia del alcalde, pues ya consolidó a la oposición, porque así como lo explica eh, el exregidor, pues este, no necesariamente tendrían que estar juntas las fuerzas de oposición, podrían estar separadas con diferentes este, agendas, etcétera, que sería lo normal también. ¿Por qué están, por qué están unidas? ¿Por qué, ¿Por qué están realmente... Eh, eh, en, en una unidad que parece bastante sólida hasta ahorita pues no es por otra cosa más que por las actitudes del alcalde el alcalde los ha ninguneado ha sido verdaderamente grosero con ellos ha sido eh, ha tenido un muy, bueno no tiene tacto y entonces pues eso se refleja en el asunto y, y lo que ha hecho es consolidar a todos sus, sus, sus adversarios, y esos adversarios están construyendo una oposición eh, hasta ahorita más seria, más madura que el grupo oficialista, porque el grupo oficialista solo sigue, solo sigue, salvo algunos atismos que hay por ahí, solo sigue las instrucciones del alcalde. Y por lo tanto, van rumbo al despeñadero, igual que camina el alcalde rumbo al despeñadero. Entonces... Pues ese es el drama de el pan, entre comillas, de Guanajuato. Eh, sí, cortaron la libertad de expresión. Están en un, en, un, en un Zoom donde se pueden poner comentarios y esos comentarios los van borrando para que la gente no vea todo lo que les están diciendo, que hay veces que les dicen cosas muy feas. Yo estoy en contra también de la majadería en las redes, pero este, pues está bien que haya la expresión, pero tampoco eso les gusta. Entonces, estamos en un momento muy complicado de la relación de los ciudadanos con el gobierno. Estamos viendo lo que está pasando a nivel nacional, los problemas que hay precisamente por tratar de, de eh, encubrir las acciones del gobierno y la fuerza de la sociedad frente al gobierno. Bueno, eso se distribuye a nivel estatal y a nivel municipal, por supuesto, y más como con un gobierno eh, ninguneador como este, que no tiene ningún respeto por las libertades y por, por la libertad de expresión y sobre todo por construir un gobierno realmente funcional. Quieren un gobierno botín. E ese video que vimos eh, lo tomé de Facebook, y, en, y hay un comentario a un lado del que es este de Feli Roger dato incorrecto, el PAN no deja fuera al 45% del electorado de Guanajuato ni el PAN ganó con el 55% en las últimas elecciones, solo se contó con la quinta parte de la participación ciudadana, o sea solo votaron el 20% de los ciudadanos Navarro obtuvo el 55% de ese 20% y las otras fuerzas políticas el 45%, que haciendo cuentas, increíble y ambiciosamente, Navarro ganó con una mínima cantidad del 11% de la población y la oposición completa obtuvo el 9% de toda la ciudadanía. Este es el comentario de alguien que vio el video y reaccionó a lo, a lo que vimos. ¿Alguien más? Este, ¿Quisieras eh, participar, eh, Magdalena? Sí, sí, buenos días. Mira, yo la verdad es que creo que el papel que están corriendo, o sea, no se trata de tener de ser contreras, o sea, el tema de, de de esta denuncia, o bueno, eh, de este corrijamos el rumbo, o sea que quede claro que no le estamos echando porras a corrijamos el rumbo, pero creo que lo dijo muy bien Óscar Aguayo, Óscar fue regidor cuando yo fui síndico, ahorita en esta administración, este sí era un regidor muy muy polémico en este caso, pero te lo explicó muy bien, explicó muy bien qué el programa de gobierno, porque el problema es que la ciudadanía no sabe qué beneficio o qué perjudica, o sea, solamente los ve peleando. Este programa de gobierno también hay una cosa que, que no di, bueno, no, no le escuché, pero pero también existe que están que están existiendo, por ejemplo, como que el regidor Carlos Chávez vota este un voto de, de la comisión que la comisión, este, las comisiones que tenemos, que es desarrollo urbano, que es la que pasa el plan de gobierno, él da el voto de calidad, o sea, como si fuera eh, una sesión de ayuntamiento para que pase ese, por eso dicen que es ilegítimo, porque hay, son cinco integrantes, en, ese, en esa sesión nada más llegaron cuatro, cuatro integrantes, entonces quedan dos a favor y dos en contra, y entonces el, este Carlos Chávez dice, bueno, yo o veo voto a favor y pasa qué pasa con esas en ese en ese momento se crea la ilegitimidad porque desde la comisión hay un vicio bueno ya lo pasaron a, a regañadientes o sea como el chiste es que pasara no que ese es un error muy grande que que ha cometido el alcalde y que no ha entendido las cosas a fuerzas no salen bien y, y ese es el tema de la de dónde empiezan los vicios, o sea, estamos criticando a todos los actores políticos de, de las de ahorita, pues todos estamos conscientes de todo lo que está de, a nivel federal, a nivel a todos los niveles y llegamos aquí eh, a, a Guanajuato y hacemos lo mismo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pasa a fuerzas el plan de gobierno, porque así lo estructuró este la fracción ganadora y, y llega obviamente al pleno y pues con el pleno tiene mayoría y pasa. Entonces, creo que aquí la cosa no es de, estarnos, de que se estén peleando todo el tiempo, sino que simplemente sea lo mejor para todos. Las malas decisiones cuestan. Vea lo que está pasando con el predial. Fue una mala decisión. A lo mejor si hubiera sido unas situaciones de que no hubiera pandemia, a lo mejor no hubiera impactado tanto, pero el problema es que es una mala decisión que se tomó y que ahorita todos los ciudadanos le estamos padeciendo a la hora del pago del predial. ¿Qué pasa ahorita con el plan de gobierno? El plan de gobierno entra chaleco a fuerzas, obviamente es totalmente impugnable, o sea, es una situación totalmente impugnable, este, ¿y, ¿y qué va a pasar? pues otra vez se vuelve a hacer a fuerzas y tiene que entrar porque tiene que pasar, entonces ahí tenemos otra ilegitimidad y la verdad es que a mí me gustó mucho ese video, independientemente de que no le estamos echando porras a corrijamos el rumbo, sino simplemente a la gente que está trabajando por el bien de Guanajuato, que eso es que hay que dejarlo bien claro, ¿no? Claro, este, Lolita, ¿alguna intervención? porque el tema que vamos a tratar el día de hoy, este, principal, es el de la basura. Eh, eh, vamos a utilizar para ello eh, un material generado por eh, el, el contador Morán, que en su momento eh, hizo este documento, y lo presentó al ayuntamiento en la sesión, digo, en el periodo anterior del, del municipio, pero sigue, hoy sigue siendo vigente porque se, se presentan ahí los eh, casos de lo que eh, hoy todavía existe y de los problemas son muy similares, casi iguales. Así que eh, vamos, a, vamos a ver esa presentación eh, y nos la va a ir este, explicando nuestra compañera Marilena quién, sí. a, a, ¿quién de, eh, recibió la autorización de Morán para, para hacerlo adelante este Malena ese este es el trabajo sí este programa este bueno este proyecto no lo bueno a mí me lo entregó en mi, en mi escritorio este, el contador Morán en ese entonces el contador Moral era el director de servicios públicos municipales el cual bueno fue renunció que casualmente, pues bueno, ya eso es otro tema, y, y, pero hizo muy bien su papel. Él presenta este programa este envías a que él no estaba de acuerdo en la concesión de la basura y saca los antecedentes. Los voy a leer rápido, dice al finales del 2003 implementó la sectorización de la ciudad de Guanajuato. Sectorizar significa que Guanajuato lo parten en pedadicitos, para, en pedacitos para la recolección de la basura, lo que brindó una solución a la grave problema existente, continuando así hasta el 2009. En, el, eh, en este periodo del recurso humano y el equipo de recolección se destinó el 100% al centro histórico y zona sur otorgando el, el servicio de recolección de basura a las comuni, eh, de comunidades a través de terceras personas. Bueno, y esto se sigue haciendo recurrente, ¿eh? o sea, las terceras personas siguen recolectando la basura. Todo lo anterior permiti, permit, permitió tener excelentes resultados. O, obviamente este fue de 2003 a 2000, 2009, es importante ir, ir este, eh, eh, viendo el cronograma de las fechas. A partir de noviembre del 2009 hasta octubre del 2018, que fue cuando entramos nosotros, o sea, yo entré de síndico, se implementó un eh, programa diferente, es decir, sectorizando a cuatro, generando nuevamente un caos, o sea, regresaron a cuatro sectores, significa que Guanajuato lo partieron en cuatro. Este programa yo lo vi con Morán, por eso me atrevo a hacer la explicación. Además de disminuir los sectores, se cometió un, in, un error muy grande de implementar un proceso de, de recolección a base de grandes rutas que, in, que incluía atención a las comunidades muy alejadas, este, eh, como es... Cosma, Ojo de Calvillo, entre otras, disminuyendo con esto la, la, las unidades de mayor capacidad de recolección y personal con el impacto negativo en la zona, el centro histórico y en la zona sur. Bueno, siguiente pregunta. Este, entonces, aquí estamos viendo la sectorización. Esta es una sectorización. Me voy a ir rápido para no no. Esta esta sectorización si la vemos en, el, en la foto. Ahí están las cuatro sectores: uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Zona Sur, este Centro, etcétera. Este proyecto era inviable porque la sectorización no logra un balanceo de trabajo y por eso será. Siguiente. Pues esas son las la, la sectorización que se tenía en el 2018 antes de que entráramos nosotros. Adelante. En el 2018. Sí, mi amor? alternativas de solución y propuestas. Fíjense que esto es muy importante. La sectorización este eh, Morán en su momento él dice, "Aquí está el problema, vamos a solucionarlo." Bueno, se, se pidió la sectorización de la ciudad en 14. Bueno, aquí se ve, presa, no me quiero ir leerlos todos, pero bueno, ahí los tienen. Presa de la olla, Cerro del Cuarto, Centro Histórico, San Javier, Carrizo, etc. Siguiente, ahí está la sectorización de las 14. ¿Sí? Para que lo vea la ciudadanía y lo, lo esté leyendo. Siguiente, Memo. Entonces, con esta sectorización, este, el, el ¿cómo se llama? El, el contador Morán lo propone porque fíjense fíjense lo importante aquí este aquí ¿cómo se llama? dice la, la, la las superficies y él y él va calculando porque porque es muy importante ver que los camiones recolectores de basura pues el problema es que aquí en Guanajuato se manda toda la basura y no caben los camiones y entonces son la, el transporte, que era lo que ahorita comentábamos hace rato, el tiradero municipal que da acá en, las, en Santa Teresa. Entonces, estar yendo y viniendo también son horas, hombre, gasolinas, etcétera, Siguiente, este, eh, memo. Ahí están las zonas, ruta de las Teresas. Él nos está proponiendo las rutas. Aquí está ruta de presa cómo sería la ruta siguiente y fíjense que en esta sectorización es lo que dice va en lugar de tener grandes rutas eh, siguientes todas las esas tenemos rutas pequeñas para que entonces así los contenedores no sé si ven que el problema que tenemos en Guanajuato es que los contenedores ya este los limpian ya los 20 minutos ya están igual entonces, esto es una manera de darle más rotación. ¿sí? Ahí están todas las, todos los sectores, cómo trabajarían, cómo estarían. Aquí, mira, aquí hay un tema que dice cuánto genera este, en toneladas de basura la capacidad y sobre eso este, se habla del número de todas y el número, la capacidad que tienen de, de recolección. Siguiente. Pues es necesario, mira, aquí hay una cosa: dice, es necesario que exista un vehículo por cada ruta, por jornada, con eso se tienen los. Cuando no se tienen los vehículos requeridos, el proceso se complica. Eso es muy importante, ¿sí? Ok, vamos a decir que la administración de nuestro actual alcalde, Alejandro Navarro, no ha comprado ningún camión. Esto es toda la, la flotilla que existe, le existe desde Edgar Castro. Aquí está la sectorización del encino. La, lo, que, lo que avala siguiente ahorita vamos en el sector 6, son 11 recordemos que son 11 aquí está hablando de todas las rutas cómo, cómo irían los camiones bueno, ese es un trabajo ya más específico, pero nosotros nos estamos yendo a lo práctico siguiente Memo entonces, esto es lo que él propone y hasta él lo propone y te está dando la capacidad y les está dando la solución ¿sí? sectoricen y eso siempre él lo dijo, ¿sí? Siguiente, aquí está la, el la, sector 6, siguiente memo. Oh, ok, sector 6, hasta ahí, siguiente. Otro de los grandes problemas heredados por la administración desde el 2009 al 2018 es la falta de contenedores para recibir la basura generada por la ciudadanía. Eso sí es cierto, siguiente. Aquí mira, para que lo veamos. En la administración del 2003 al al, ay Dios, espérame, le piqué aquí algo espérame tantito aquí está, en la administración del 2003 del 2000 al 2003 uno de los grandes problemas fue la carencia de contenedores, ya que se tenía únicamente 50 imagínate, el contenedor es donde guardan donde tiramos la basura del 2003 al 2004 se, se adquirieron 400 más y del 2009 al 2018 este... Eh, pues únicamente por. Se, eh, con los, en lugar de comprar más, los dañados se retiraron. Cuando entró la administración de este eh, Alejandro Navarro, cuando entramos nosotros, solamente se contaba con 218 contenedores. Ahí sí quiero aclarar que también nosotros, como administración, como municipio, compramos todas las papeleras esas sí las metió Alejandro Navarro, digo, o, digo, también tengo que reconocer que esa compra sí se hizo, la hicimos nosotros y se trató de recuperar algunos contenedores, pero bueno, en los últimos 15 años la ciudad de Guanajuato ha crecido en la zona sur aproximadamente un 50%, entonces solamente eh, por, por lo mismo la capacidad de contenedores debe de ser de 450 contenedores más, es decir, un 50% para que haya 675 unidades. Y estamos hablando que en, en el 2019 aproximadamente cuando se hizo este estudio, que es cuando nos lo entregó el contador moral, solamente había 215 más los que se recuperaron. Entonces estamos hablando que hay un déficit de 400 contenedores más menos o 300 y tantos. Entonces también, ¿dónde quieren que esté la basura? Ok, aquí está la característica de los contenedores, cómo están y lo que la gente tira. O sea, la gente, por más que le decimos no tire escombro, la tira y, la, y lo dañados que están los contenedores. Siguiente. Es muy importante aquí mencionar este, la solución propuesta, son compactadores. Fíjense que un ejemplo para cubrir el es el compactador. El compactador es donde avientas la basura, o sea, eh, estarían en lugares estratégicos, siguiente, este, en lugares estratégicos, inclusive ahorita aquí los vamos a ver. El, el compactador es el que hace la, la basura chiquita, o sea, este, la hace pequeñita. Ese, ese compactador es súper importante porque a la hora de ser la pequeñita, los camiones no tienen tantas que dar tantas vueltas con los bultos grandes, que, que estamos considerando que la ciudad de Guanajuato no tenemos la educación del reciclaje, entonces, si, si esto es lo que hace es lo compacta. ¿Sí? Siguiente, Memo. A ver si se puede cambiar. Bueno, estos compactadores, el contador Morán da la opción de, de aquí, aquí, mira, aquí. Creo que perdimos a, a María Elena Guillermo. Sí. Bueno, voy a regresar. Estamos aquí, ¿no? En los compactadores. Vamos a esperar a que entre tantito. Vamos a darle tantito chance. Y si no, pues alguno de nosotros le seguimos. Si quieres, síguele tú. Que... El, el compactador de basura estacionario de 2.5. Ahí está ya, María Elena. Ahí está ya. Ya regresó. <risa> sí, o sea, se trata de que no son. No son ya simples depósitos, sino aparte van compactando, ¿no? Adelante, ya, María Elena. Eh, creo que no traes abierto tu micrófono, María Elena. Memo, ¿me escuchas? Ya. Ya. Sí. Perdón, es que sabías es que sabes no sé qué le pasó a mi computadora. Este, y ya no pude conectarme. Bueno, estos compactadores, estos, estos compactadores, la característica que tienen es precisamente el compactar. Seguimos. Ajá. Perdón, es que me, mi computadora se bloqueó. Ajá. A ver. Sí. S -s -s Siguiente memo que ya no, ahora sí. No. Ok. Y sí. Eh, la, la, los compactadores de basura este, cuestan 176 mil pesos, el compact, un contenedor original, 120, bueno, el total de los compactadores son 347 mil 164, o sea, que el, el contador moral nos está hablando que con 300 mil pesos de cada compactador evitaríamos el problema de estar vuelta y vuelta y, y no necesitaríamos tantos el problema de tantas rutas. ténganlo en cuenta que cada compactador vale 350 mil pesos por que aquí nos perdón nos maría Elena ¿Sí? no, ¿nos podrías sí. explicar para para para quien nos, nos está viendo qué es un compactador, qué es lo que hace un compactador? Sí, el compactador, el compactador lo que hace este, eh, eh, ¿cómo se llama, Carlos? Es simplemente. Que llegas tú, pones tu basura, le aprietas un botoncito y entonces el compactador lo que hace es hacer una bolsa grandota de basura, hace una bolsa pequeñita, llega la camioneta de recolección y entonces la camioneta de recolección hace que, que, que si tu basura es en una sola bolsita, ¿sí? Entonces... Okay, ah. Nada o sea, más sería cosa que la gente fuera a depositar. O sea, prensa, prensa la basura sí. y hace que sí. el o camión el lugar de transportar que aire, primio, transporte pura la basura. Eso es lo que hacen los camiones. Ajá, okay. así es. Así es, Gracias. prensa la basura. Es, es, es lo, que, lo, que, lo que lo que pasa también con los camiones, no sé, he visto los camiones grandotes que, que van apretando la basura de alguna manera, pero pero eso nos evitaría mucho las vueltas que dan este los los las camionetas. Aquí hay un tema, sigue, ahí, ahí nos está presentando dónde donde él proponía la compactación en el vecino, en la zona sur, en varias zonas que son importantes para, para la ciudadanía. Sí, ahí está la sectorización que él hace y dónde pondrían los compactadores. Estamos hablando que creo que él propone seis compactadores y aparte que todos los fraccionadores tuvieran su compactador. Así se evitaría el problema de la zona sur. O sea, siempre hay están desbordados los este, sobre todo los si sí, los fraccionadores este, parte de las características fueran y aquí están las, los esquemas de compactación sí digo los estamos viendo rápido siguiente este, memo fíjense qué qué solución tan fácil práctica y sin tanta complicación que es la compactación Sí, ahí está el esquema de cómo, cómo son los compactados. Nada más se necesita luz, son hidráulicos, y este y las dimensiones, o sea, si son grandes, lo evitarían ya nada más pasar y en lugar de pasar sobre una sola vez. Ajá. Siguiente memo. Certificada dimensiones. Aquí está el, el, el cómo funciona el funcionamiento. Bueno, nos vamos a meter en eso este las compactadoras de qué capacidades hay 10, 30, 35 y ahí están las compactadoras, o sea, cómo son las compactadoras ahí arriba se pone la basura se le aprieta el botoncito y pues ya está siguiente ese, ese es para que pues más o menos dimensionen de qué estamos hablando, ni siquiera son tan bromosas, ¿sí? ahora, aquí lo que habla este ejemplo, Soriana genera 655 kilos de residuos, anualmente tiene una generación de 240 toneladas. En la recolección se tendría que pasar por sus residuos diariamente, re llenando un camión recolector de ca a casi el 80% a la capacidad. Imagínense, compactando sus residuos, ellos tienen la recolección de estos una vez a la semana. Imagínate, de diario se te compacta a una vez en la semana y estamos hablando de una disminución de horas hombre y también una disminución muy importante de residuos de hasta en el mismo Al tiradero municipal. Sí, imagínate eso, lo que genera Soriana, Walmart, Home Depot, etcétera, que son este, lugares donde se utilizan este, los compactadores. Siguiente, Memo. Entonces, todo, todo esto es una solución sencillísima que el ayuntamiento ya lo digo, por ejemplo, vean la, el comparativo. O sea, un camión recolector de basura de los que, te digo, de los que andan en la calle y aplastan la basura cuesta un millón seiscientos cincuenta pesos. Y una compactadora cuesta y cuarenta y mil pesos. Imagínate lo que estamos hablando. O sea, casi más de un millón doscientos cincuenta tantos mil pesos de ahorro y, y simplemente no vamos a tener que, que este, gastar en, en lo que es la, ¿cómo se llama? En lo que es las horas hombres, el mantenimiento del carro del camión que ya van a ser. Ahorita con el ejemplo de Soriana lo estamos viendo perfectamente. O sea, en lugar de estar dando ocho vueltas, tu camión, que es desgaste del vehículo y todo, pues ya se disminuye. Entonces también, el eh, este es el camión, sobre un millón seiscientos, para que la, la, la, la gente lo vea, sobre trescientos mil pesos. Ahí está, y lo estamos viendo el costo de los compactadores. Fíjense, ¿qué solución los tan fácil? Los compactadores cuestan lo que el camión, solo que el camión puede acumular 22 metros cúbicos y los compactadores por el mismo precio, 152 cincuenta y metros cúbicos. Así es, imagínate, ahí está la solución. Siguiente memo, ya, ya bien fácil, pero pues esto no, no conviene y nadie lo ve, entonces hay que, pero ya el contador moral ya lo había dicho desde hace casi dos años y medio, tres años, que era cuando él estaba de director de servicios públicos. Ahora dice, al concluir la administración 2015, ah, es que también tienen el problema de los empleados, en, en, el, en el ayuntamiento de Guanajuato, cuando eh, había en el 2015 190 empleados de recolección, pero solamente 67 empleados eran de barrido, total 257. Recibimos la administración únicamente con 190, o sea, 55 empleados de barrido y 135 empleados de recolección. El déficit es de 67 plazas, es decir, que muchas que tienen, aparte, un problema de personal. Esto antes de la pandemia, ¿no? Pues ahora falta todos los que están enfermos y etcétera, etcétera. Al inicio de la presente se observa un déficit de barrido y por la falta de personal esta situación se agudizó por haber comisionado este, al personal de barrido al lavado nocturno, ¿sí? Mismo que ahora se realiza eh, seis días a la semana citado para eventos especiales ya que tienen que distraer al personal que labora en su rutina antes, durante y después de la administración aquí es donde al alcalde Alejandro Navarro le dio por estar lavando las calles pero pues también ocupa personal de, de acá y obviamente quitas el personal de un lado y lo mandas este, no, a este nosotros. Ahora, en esta última gráfica que es esto, fíjate que esto es una visión de la, de la dirección de servicios públicos municipales muy fehaciente fiaci, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué tienen sucio? Pues porque están ocupando el personal en, en, en otras cosas, aparte de que no hay personal. Imagínate, qué estamos diciendo, y, y hay que considerarlo, que el, el, la dirección de servicios este, públicos es una dirección la más demandante, la ciudad de Guanajuato no descansa y aparte que todos los eventos que se hacen fuera de, los tienen que cubrir el mismo número de personas ahora estamos creciendo la población y no han crecido el número de plazas entonces ahorita aquí está diciendo él que hay, la, la gente falta por vacaciones por permisos económicos por incapacidades y por eventos especiales y conclusión Considerándolo antes expuesto, se requieren las 67 plazas que ya se tenían en la dirección, con lo cual podremos inclusive sustituir al personal que por los motivos enunciados dejan de, de, de elaborar y provocar un vacío. Esto sin considerar todo lo que los camiones se descomponen. Digo, yo fui este, integrante de la comisión de servicios públicos municipales, estuve con la regidora Cecilia Pols, este, fuimos a los tiraderos municipales y vimos la problemática. Siguiente memo. Entonces, un efecto negativo para las finanzas del municipio es que actualmente nos vemos obligados a pagar, imagínate, a pagar dobles turnos y tiempo extraordinario con bajo rendimiento para suplir las faltas, o sea, con el mismo personal. También ese es otro problema muy grande. Estructura, bueno, aquí nos, nos da la estructura de la organización. Creo que no vale tanto la pena nombrarlo, simplemente es pues nada más mencionarlo. Que, que, que existe, este, pues, ¿dónde está la gente? Bueno, eso, eso es otro análisis que, que no vamos a ver aquí. Siguiente, que pero ya, ya quedamos que faltan 67 personas hace dos años y la ciudad sigue creciendo. Siguiente, Memo. Sí, coordinadores de limpieza, jefes, etcétera, etcétera. Aquí él está enunciando dónde hace falta también el personal, cómo está el organigrama de la de la empresa del perdón, de la empresa de servicios públicos municipales, este, cómo, cómo se sector, se sectorizaría. Aquí está Dirección de Servicios Básicos, Coordinador de Tiempo Limpio limpia la zona, cómo está sectorizado. Siguiente memo. ¿eh? Y eso sin considerar que la zona sur pues existe eh, los particulares que recuperan, que también están trabajando, este por ejemplo, cuánto gana para mejorar los salarios actuales, se propone, ay, me ay Dios, algo hice, espérame. La casa ay. sigue viendo todo, no te preocupes. Okay, barrido, este, ¿sí me escuchan? Sí. Barrido, ¿cuánto gana el, el de barrido? Un chofer, el jefe de sector, los operadores, este, los ayudantes, ahí están los sueldos de lo que está ganando. Para mejorar los salarios sectores, se cubre la cancelación, creación de plazas eventuales, afecto a disponer de jefaturas de sector que hacen falta, O sea, subirle, subirle los los sueldos a la gente. Bueno, las comunidades, aquí están. Este, eh, eh, falta a todos en una primera etapa se aumentarían los sueldos. Aquí está otro tema este, bueno, ahí este, aparecen nombres, datos personales o sea, a lo mejor no dio la pena ponerlo memo, pero ahí están las rutas que, las, que se está cubriendo, siguiente de las comunidades, porque las comunidades son las que, las que este convenio de colaboración y las comunidades, pues, las convienen, las están de alguna manera privatizadas. Siguiente memo. Estas son las comunidades y aquí están las, este, pues, sí, las, eh, cómo están las rutas. Sí, nos hemos ayudado a la recolección dentro de la mancha urbana, este, 10 sectores principales. ¿Y qué los está cubriendo? No los cubre el municipio, nos, le ayudan al municipio. Bueno. Sectores en las comunidades, aquí está la sectorización también de las comunidades. Siguiente, ahí no está hablando él de las compactaciones, él está hablando de que seguiría igual. Y por último, para la, para la recolección se recibieron 43 unidades que se encuentran en condiciones regulares de uso. Fíjense, esto fue en el 2018. De los 16, de esos 16, se encuentran regularmente en mantenimiento. O sea, de las 43, 16 unidades, por eso no se, no, no, no se cuestionen ustedes cuando no pasa el camión de la basura, está descompuesto, ¿sí? Entonces, y ordinariamente se tiene en operación un, un, una promedio de 25 unidades, significa, significa que, que pues no, que hay que, que, que 20, por eso a veces no pasa la basura porque tienen que hacer maravillas con los camiones. Y en el 2018 no se ha comprado ningún camión, solamente se les ha dado mantenimiento. Siguiente. Otro problema de lo que yo estuve platicando con el contador Moral, este son los vehículos adquiridos. Del 2015 a 2018, durante la administración de Edgar Castro, sí se compraron muchos equipos, muchos vehículos, pero se compraron camionetas Nissan. En ese entonces, digo, no, creo que el... Eh, Ludovico Mata, Mata era el director, creo, por ahí tengo entendido, y de esos vehículos se puede observar que la compra no fue planificada, pensando en las necesidades, se compraron muchas unidades Nissan, que provocan un déficit en el proceso de la colección, por su re reducida capacidad de contención, y tiene razón, y aparte, si van todas las bolsas de basura de PET, en un camión pues con dos, con un contenedor tienes, sin compactar, imagínate de lo que estamos hablando. Y se aumenta el gasto de combustible y mantenimiento. Aquí estamos viendo de verdad todas las tripas, diríamos eh, vulgarmente, del, del servicio de recolección de la basura. Por eso yo creo que muchos de los que están viendo aquí ya se están dando cuenta qué es lo que pasa. No hay personal, no hay eh, eh, este, camionetas, no hay equipo nuevo. De en buenas condiciones y sobre todo la pobre gente que trabaja ahí la tienen trabajando horas extras, pues también pobre gente, ¿sí? Entonces, siguiente, Memo, por favor. Entonces, aquí ya estamos viendo toda, toda la problemática este tan, o sea, súper bien. Dice, eh, ¿por qué la, la creación de un sistema de mecánicos? Fíjate, esto estuvo pugnando mucho el contador modal, que hiciéramos un taller mecánico propio de la, del municipio porque facilita los servicios este, preventivos es decir, se le daría servicio a los camiones antes de y no ya cuando están descompuestos este, las reparaciones mayores se, se harían en, en talleres externos pero aquí él estaba hablando, fíjense, de una cosa bien importante, por lo cual yo le doy su reconocimiento al contador moral es saber como los coches cada 10 mil kilómetros va a pasar por aquí y entonces llevas una bitácora y así ya no se te descompone o no te roban las llantas, ¿sí? O ya ves el rendimiento. Y las principales ventajas es de disponer eh, con el propio, es la reducción de tiempos de respuesta a menores costos en refacciones y, y mano de obra y mejor calidad en el servicio. Pero ¿qué creen? Nunca se hizo. O sea, esto ya lo sabíamos desde hace tres, casi cuatro años. El alcalde que llega con su sistema ya lo sabe. Y entonces aquí habla de de del, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en reparar un camión. O sea, lo mandas, y si te, pues, y, si te y, y si le salía bien, tardaban hasta siete días. Aquí está diciendo este cuánta, eh, bueno, esto ya es muy específico si quieres lo pasamos, pero generalmente tardaban hasta siete días en entregarles un camión, entonces pues nosotros dice, aquí dice abajo dicen es decir, los 764 días taller divididos entre 300 es igual a 2.1 vehículos trabajando de manera permanente nuestros vehículos trabajan doble jornada razón por lo que, eh, por lo que se convierte en 1528 turnos multiplicado a 2.098, que es la cuota que se paga actualmente un tercero por el traslado de residuos, se tendrían que pagar 3 millones. Ese es el costo financiero del proceso lento, caro y malo de reparación de los vehículos. Fíjense, el alcalde Navarro, y yo ese sí, porque yo estaba ahí, pero, eh, hubo una época donde no nos dábamos abasto y tuvimos que rentar camiones porque no dábamos abasto. Pues, es lógico es lógico si no y, y por ejemplo y nosotros como ayuntamiento no pues no podíamos decir que no entonces imagínate esa renta cuánto costaba tres millones o sea tres millones que lo podríamos haber usado en otras cuestiones pero simplemente es porque no es no se tiene un sistema preventivo en los camiones de recolección de la basura se están cayendo es más todavía tienen colcamonías de hace cuatro años no se han pintado y están en unas condiciones, yo me, me subía a varios este, camiones cuando yo estaba ahí de síndico y pues ahí no sé, el mantenimiento preventivo y correctivo menor se puede efectuar a través de los talleres mecánicos que era lo que comentaba y de este, y esta manera eh, siempre y cuando se nos autorice a realizar de manera directa compras de refacciones ante proveedores registrados en el padrón del municipio y autorizados por el comité de adquisiciones bueno, aquí esto ya pasó, o sea, ya sería Ludovico el que tendría que hacerlo directamente, y las reparaciones mayores se seguirán asignando a talleres externos, muy bien, siguiente, o sea, dice, él dice, todo lo chiquito se queda aquí, lo cual se me hace excelente expulsión, dice, sitio de disposición final, órale, ahí viene el tiradero municipal, todo el mundo habla de la concesión de la basura, fíjense, qué importante es de la, ya vamos a concesionar la basura. Y bueno, y el tiradero, si el tiradero tiene, tiene desde el 2000, 2000 al 2003, se realizaron los primeros trabajos en el tiradero municipal para convenio de relleno. Durante la jornada de 2006 se, se continuó con el trabajo para la creación de, los, de un verdadero relleno sanitario desde el 2009, estamos en el 2022, imagínate, hace cuánto. Se, trabajando aquí me hubiera gustado que estuviera nuestra compañera que es esta ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre para que pudiéramos este nos pudiera platicar todo el tema de los exiliados todo el tema del problema del tiradero municipal que realmente vemos siguiente y aquí nos estamos la piñón perdón carlita sí se me fue perdón de carlita Carlita, pues, es la especialista en este tema, para que ella nos hubiera explicado bien el tema del tiradero, pero aquí hay Rosomo, mono, aquí está, que tenemos un tiradero a cielo abierto, que al terminar la administración de 2018 se sí, así, ahí está la foto, para que la vean todos, pues, mira, nada linda, la puse arriba de una loma, <ríe> o sea, donde todos los, no te tiene un sistema de exiliados siguiente, que queda allá en Santa Teresa en, la, en las, Santa Teresa, en la carretera de la Santa Teresa, y diagnóstico de la situación de disposición final. Aquí quiero comentar que cuando yo estuve en la comisión con Cecilia, logramos bajar un recurso a este siguiente, memo, logramos bajar un recurso, Cecilia Paul, yo, de, por medio de gobierno del Estado, más bien Ceci fue la que hizo las gestiones, para poder hacer un análisis y ahí está el tema de, de la contención de elixidiados inservible. Yo hoy fui ahí y de verdad no se los recomiendo. Mi reconocimiento a la gente que trabaja ahí, de verdad es horrible. También, siguiente memo, este, de que los animales andan ahí comiendo, no lo podemos creer, pero la mejor parte de las carnitas que consumimos aquí en, este, en Guanajuato, siguiente nula contención de los residuos, pues a lo mejor, o de, aquí está la fauna masiva, aquí estamos también, que las máquinas no funcionan, y fíjate que cuando nosotros, este, los pepenadores, otro problema, pero fíjense que cuando nosotros fuimos en la administración municipal, destinamos recursos, porque la, la retro, bueno, la cosita esa que, le digo, yo no soy ingeniera, soy contadora, este, que mueve, se estaba descompuesta, y le destinamos un chorro de dinero a componerla, para que pudiera trabajar, eh, aquí está la diagnóstica de la situación, el sismo. ¿no? Siguiente memo, este, le destinamos millones de pesos al mantenimiento de ese equipo. ¿Qué se puede hacer? Este, habilitar un terreno excedente que esté sin ocupar en el tigadero ¿Qué no se debe hacer? Buscar y comprar otro terreno en un lugar de la ciudad por lo menos de 15 hectáreas y lidiar con el problema este para un nuevo tiradero municipal es decir que, que el contador moral desde el mismo dice a ver compañeros no necesitamos un nuevo tiradero municipal necesitamos arreglar el que estamos y siguiente en el, el tiradero municipal actual creo tengo entendido que nada más se ocupan 15, 15 hectáreas y del cual del terreno de 35 hectáreas que es el total destinado para el tiradero municipal este que queremos hacer aquí dice bueno aquí está el proyecto y cómo se hace un tiradero municipal, la verdad es que a mí me sorprende, yo la verdad no nunca lo había visto hasta que lo vi físicamente y me di cuenta de que realmente es una problemática, también el tema de los pepenadores. Siguiente, aquí está cómo se haría, cómo se acomodaría, etcétera Siguiente, encima. Sí, ¿qué queremos hacer? Déjalo, hasta este, la topografía el sitio de disposición final. Aquí está el con, con superficie de las 3, 4 hectáreas, al ratito, que el terreno es de 35 hectáreas, que nada más usan 15, que es un terreno suficiente siempre y cuando pues, se le meta lana y se le meta un problema integral, que nosotros lo empezamos a hacer con la región de el ACON, y, y bajar los recursos para poderlo habilitar y no la, la acaban de desalcar hoy de que quieren que la basura se vaya a este, a, a, ¿cómo se llama? Que la basura se vaya a, o sea, aquí tenemos una solución que es eh, el embovedado del arroyo para alargar el tiempo de vida útil, o sea, él está hablando de embovedado, el, el sitio se localice en un, en un lomerio en el cual se encuentra un arroyo que se suma a la temporada de lluvias a una cuenca de desemboque en el, en el, en el río Guanajuato. Eso ya lo habíamos dicho que era el observatorio, en, en esta Carla Piñón, en reiteradas situaciones, que el predio esa es una superficie de 34 y que solamente se está usando esto. Y dice: el, el sitio se localiza en un lomerío, este, el cual cuando llueva, cuando en un arroyo. Que, que, que nos contamina nuestro río Guanajuato, y eso lo hemos dicho muchas veces. Siguiente. Ahora, el perfil del predio ocupar, bueno, aquí ya, esto ya es más técnico, que es utilizar un sistema, un, el sistema de las presas, donde se coloca un canal para, este, para el desvío de las aguas pluviales y formar el bordo con gaviones de llantes, o sea, es simplemente cómo lo van a hacer. Siguiente memo. Aquí está cómo se haría, Este se plantaría el concepto interior concreto de desplante, bueno esto ya es técnico, para los, esto ya es cómo lo harían. Siguiente memo. Entonces, si se fijan todos, Aquí está este, la proyección de la nueva celda, que esa es la que contenería de, lejos del embovedado para que no se contamine nuestros ríos. Esto es preventivo y, y yo creo que aquí sí valdría la pena, lejos de hacer un nuevo museo de momias, más bien garantizarnos que el agua que consumen los guanajuatenses es un agua limpia. O sea, realmente hay que, hay que empezar con lo importante. Esto sí es importante para los guanajuatenses. Esto sí es importante. Con la gestión de, re, de recursos ante el Cabildo municipal, se, la, al presentarse la problemática existente y a la par la elaboración de un convenio de participación con la Universidad de Guanajuato a través de la División de Ingenierías, se llevaría a cabo las siguientes actividades operativas, que era la elaboración del diagnóstico. Aquí nos quedamos, Cecilia y yo. Aquí nos quedamos en la comisión, este general de residuos de la ciudad de Guanajuato, la elaboración del programa de manejo integral de, general de, integral de residuos sólidos, hasta, y por el diagnóstico ambiental de sitio de disposición final a los exilarios y de biomasa, y posteriores los trabajos de saneamiento del lugar. Aquí está la solución, pues del tiradero municipal, pero pues si no se le destina ni un peso, pues ahí está el problema principal que tenemos, ¿no? Siguiente memo. Aquí se está hablando de trabajar en conjunto con la Universidad de Guanajuato, cosa que es muy importante. Aquí se habla de que el convenio, el convenio eh, de diagnóstico está eh, en un millón y medio de pesos, que era lo que nos estaban pidiendo para el estudio de diagnóstico, un millón y medio de pesos, y no se le destinó nada, o sea, nada. Bueno, pero, creo que nosotros, Cecilia, solamente... Eh, logró la lo, nosotros logramos, logramos la gestión de los 300 mil pesos pero el ayuntamiento no no no no se le destinó nada en ese entonces así fue y pues ahorita ni menos dice este existe el apoyo de la secretaría de medio ambiente y ordenamiento territorial para cualquier asesoría con elaboración del programa municipal gestión, de gestión integral para el manejo de residuos uh -huh. siguiente memo Aquí está, bueno, esa ya la ya lo habíamos visto, este, que necesitamos por lo menos un, este, un millón y medio para poder hacer eh, nada más el análisis. El equipo, con, lo que, con, ¿con qué lo haremos? Con un volteo, una maquinaria compactadora a pata de cabra y un cargador para poder disponer del material que hacer camino hacia el nuevo tiradero municipal. El personal para el retiro de las malezas para preparar el ter los terrenos y membranas, con el material que se retire de ahí, se hará un pre una precausura a la actual tiradera municipal, y con un recurso no, generado, bueno, y que el, bueno, el contador Morán eh, proponía un recurso económico gestionado con la federación, bueno, ya sabemos que la federación no nos va a dar dinero, pero pues el alcalde pues, tendría que estar pensando en lugar de un museo de momias en arreglar esto. Fíjense que yo me tomé también a la tarea este, muchísimas gracias. Eh, creo que queda, eh, ya, ya me he hecho un monólogo, pero creo que es muy importante ver eso. Pero por último, yo me di a la tarea también de ver, pues, el presupuesto, ¿no? Pues, ¿cómo quieren que tengamos una ciudad limpia? El alcalde, por más que se vaya a barrer calles todos los jueves y se dedique a barrer calles, pues, no nos va a alcanzar. Fíjense, el presupuesto desde el 2018, 2019... 2020 desde el 2019 en servicios complementarios pues, está dividido en servicios complementarios y servicios básicos pero independientemente solamente ha habido un aumento del 4% les pregunto a la ciudadanía cuánto ha crecido guanajuato y dado que está ya tenemos este problema no hemos comprado camiones no le hemos destinado dinero a la recolección solamente han hecho parchecitos pues no se expanden si la si la ¿cómo, este cómo se llama si la administración municipal no podemos este arreglar el problema de la basura. Es decir, en el 2019 servicios complementarios tenía 10 millones, 707 servicios básicos 36 millones. O sea, eh, entonces estamos hablando que, la, que el aumento del 2019, 2020 y 2021 solamente es el 4% en el presupuesto. No le han destinado más dinero, no van a limpiar Guanajuato y menos, por eso están colapsando para que, para que concesionen, pero yo nada más quiero ver los concesionarios este, fue como cuando pasó con el transporte público, llegan muy entusiastas y se dan cuenta que Guanajuato es atípico, que Guanajuato es diferente a todo lo demás que no van a tener que invertir en compact, en, este, en contenedores, en personal en, en toda la problemática pues yo nada más hasta aquí mi exposición Creo que está muy bien explicado el problema de servicios públicos municipales y es algo que ya se sabía, que se sabe. Inclusive yo nada más quiero dar este la última observación. Es que la comisión, la, la regidora Cecilia Pols y Paloma Robles Lacayo votaron a, votaron en contra de la concesión, no por votar en contra, sino que simplemente que se hiciera este análisis antes de pasar a una concesión, cosa que se fue desechada y que realmente, y es la por como presidenta de la Comisión de Servicios Públicos Municipales y, y todos los demás, pues se van por la vía más fácil. Es muy fácil concesionar, pero el problema que tenemos concesiona, es muy fácil concesionar, pero ahorita yo digo, ¿para qué queremos una administración municipal si tenemos prácticamente vamos a tener concesionado todo? Entonces, pues no veo viable. Muchísimas gracias. Ya acabé. Perdón, Carlos. <risa> oye, Pero bueno, oye, era... María Elena, oye, María Elena, por lo visto, entonces, ¿trabajó de manera muy seria Cecilia Pols en esto? Verdad? Sí, sí, Ceci ha trabajado muy seriamente en esto. Obviamente, yo quiero decir, y no es porque vayan a decir que Ceci es mi... Mi compañera, sí fue mi compañera, la aprecio, la quiero, pero también reconozco el trabajo y reconozco la, la, lo que hemos vivido aquí. Es una dictadura, el alcalde Alejandro Navarro es una dictadura y ni siquiera la presidenta de la comisión nos le va a decir lo que va a hacer, ya nada más lo va a subir a sesión de ayuntamiento y votenle, busca los votos y ya no hay necesidad de tomar en cuenta a la presidenta de la comisión, cosa que es muy claro. Cecilia lo que quiere es limpiar la ciudad. ¿Cómo? Este, En este tema de las compactadoras, adquiriendo compactadoras, ya se hizo estudio, ¿qué pasó? No, pues no, eso no conviene, eso no conviene, ¿sí? Entonces, ese es el tema que y también es el tema de ya el proyecto de recolección, se hizo la gestión para empezar con este millón y medio que nos proponía Morán, ¿y qué pasó? Pues nada, y la gente no lo sabe. Entonces, por eso yo, la verdad es que ahorita que, que fue la votación, que se ve y que ella misma como presidenta de la comisión dice, espérenme, ¿vamos a trabajar con la Universidad de Guanajuato? Nadie la tomó en cuenta. Entonces, a ver, yo no entiendo ahora qué están haciendo todo el camino a la concesión. Yo, la verdad, yo creo y espero lo que la gente va a ver es que esté limpio Guanajuato, no le va a importar lo que está pasando, pero yo nada más les digo, concesionen la basura, y, y, pero también concesionen concesión el tiradero municipal, ¿no? Porque pues ese también cuesta, y ese le va a costar al municipio, ¿eh? Ese es, el que, ese es el que realmente va a costar, ¿por qué? Porque realmente no hay un sistema, y ese es el que nos va a costar en la salud de todos los guanajuatenses. Sí, porque también está la presa de la tranquilidad, pues Realmente es una posición muy interesante de, de Cecilia. Eh, fíjate que me, me quedé pensando este, qué importante sería que, que tuviera una posición digna en esto una regidora que busca hacer bien las cosas. Eh, lástima que en el contexto en el que se están dando las, todas estas cuestiones, sobre todo políticas y de botín en, el, en la alcaldía, pues no la van a dejar. Pues va a tener que tomar una decisión no. muy seria porque o se queda ahí siendo siendo parte de, de, de, del grupo de, de incondicionales de Navarro o realmente decide hacer política en serio. Pero qué bueno que nos aclaras todo esto. Sí, es muy importante porque porque por eso quise yo tocar el tema, Carlos porque al final de cuentas yo estuve adentro, ahorita estoy afuera, pero realmente yo sí viví esa, yo estuve, les paso, nada más que no encontré las, las fotos, donde estuvimos en todos los camiones, estuvieron en, en el tiradero, platicamos con la gente, platicamos con Morán, vemos, sí cuesta más trabajo hacer esto, lo que pasa es que al alcalde no le gusta trabajar, le, no le gusta trabajar en cosas de trabajo real, porque esto cuesta trabajo, porque cuesta organización, cuesta sentarte en un escritorio y pensar en el bien de Guanajuato este de, esta deuda de la concesión de la basura, bueno yo he hablado yo he escuchado que en otros municipios han tenido hasta problemas de demanda si ahorita no tenemos un problema de circulante, ¿cómo van a poder pagar? porque todo lo que pues lo tienen que pagar, ¿y cómo le van a hacer? o sea, esa es la es pregunta ¿sí? otra vez nos van a subir los impuestos para poder pagar y entonces qué va a pasar con esto a ver quién quién va a pagar los platos rotos y es lo que le queremos abrir los ojos a la ciudadanía para decir participen porque realmente todas estas decisiones están costando y nos están costando a todos eh digo yo todavía sigo enojada porque pues porque obviamente veo el tema del predial se los dije y ahorita obviamente yo no quiero decirles otra vez a la ciudadanía se los dije es más yo vi uh, tristemente a los mismos eh, este a los regidores aquí está, arrojan basura al tiradero de Silao, o sea, ya no cabemos en la basura de aquí y ahora va a Silao arrojarían la basura a los tiraderos de Silao wow, ellos mismos se están reconociendo con esta con esta y esta nota es de hoy eh es de hoy este es la eh, ¿verdad, Memo? ¿sí? ¿sí? ¿Sí? Y es de Cecilia, ¿por qué? Porque también Cecilia se dio cuenta que el tiradero municipal de aquí de Guanajuato, pues no, pues si no le meten la lana, no ya va a colapsar. ¿Y qué va a pasar? Pues vámonos con los otros. Hay que, que ver qué, qué, qué, qué situación sería en concreto, porque tampoco no va a ser gratis, y también va a costar, y va a costar en transporte, camiones, eh, traslado, y en dinero, por eso no lo van a cobrar, nada, es gratis. Pues ¿Qué, qué, qué, serio esto, no Memo? Y sobre todo, pues ahora que se la van a echar a Silao. Miren, este estaba viendo el caso de Silao. Silao tiene concesionada la basura a una empresa, Veolia. Eh, traen un problema por 23 millones de pesos de adeudos. Eh, Trató de haber un acercamiento, creo que, que, que no, fue, no, no fue posible y hay un litigio por esos 23 millones de pesos. Entonces, Silao tiene problemas precisamente con, con, con el asunto de la, del concesionamiento de la basura. Hay que acordarnos de Guanajuato, de, ¿cómo se llamaba Memo? Raicodeza, ¿no? Raicodeza, sí. Raicodeza tronó también como ejote. A ver, si es complicado Silao, que es un lugar planito, reticular, con sus cuadras normales, como es todo pueblo este, de la época de la Nueva España. El asunto de Guanajuato, yo fui oficial mayor hace muchísimos años, pero ya desde entonces, este, Guanajuato es absolutamente singular. Y, lógicamente, el desgaste de los camiones es muchísimo más grande. El problema para entrar algunos, algunos callejones pues es complicado porque tiene que ser por, con camionetas pequeñas y esto implica muchísimo más gasto. Este, la, la orografía de Guanajuato es dificilísima, los horarios muy complicados, hay que detenerse en bocacalles para recoger basura, etcétera, Dificilísimo, eso hace que sea muy costoso el, el, el, el recoger la basura en Guanajuato. Y si nosotros acabas de decir hay... una de las cosas. Sí, sí Carlitos, acabas de decir una de las cosas más importantes. Por ejemplo, el transporte público. Y no es que yo esté, pero conozco muy bien el tema. Todo el mundo dice, es que las distancias son cortitas, sí, pero la cañada, los frenos, el, o sea, la, lo, acabas de decir una de las cosas más importantes, la topografía y el desgaste de los vehículos aquí en Guanajuato. El tipo es de pavimento. Sí, también todo el día vas en los amortiguadores, todo, hasta nuestros coches claro. lo ven y se desgastan de una manera diferente. Uh -huh. Exacto. Bueno, entonces Sí, entonces el, el, el asunto es bien complicado y entonces nos van a, nos están tratando de llevar a una trampa, esta es la verdad. Ojalá y se sí, sea, tenga suficiente espacio político para contener esto, pero eh, a ver, la trampa a la que nos quieren llevar es está muy mal el asunto de la basura. Hay mucho, mucha gente protestando por la basura. Este, en todos lados, todos los días nos hablan y todo. Solución, vamos a concesionar. A ver, esa concesión va con moche. Hay que ser claritos. Lo que quieren es el moche. En la construcción de un gobierno botín, lo que se quiere es el moche. Punto. Sí. Se van ya con su dinero por fuera, sin que nadie sepa ni nada. Todos vamos a saber, pero nadie... Nadie puede constatarlo y luego nos dejan su tiradero. El, la siguiente administración va a tener un problemón con, el, con, con, con, con este asunto. No es la solución, claramente no es la solución y por lo que nos están explicando, la solución es más compleja y es un asunto de administración. No. Y, y ese es Oye, el Carlos, problema. el problema es más complejo. La claro. solución es muy fácil. Las compactadoras, nada más que no les conviene decirlo. Ojalá el ayuntamiento, no sé si me escuchen, no sé, es que se. Sí, sí, te escuchamos. Ah, el, el, el Ojalá todos, esto, esta, me voy a tomar la tarea de igual hablar al contador Morana, a ver si me lo permite, de pasárselo a los nuevos regidores este esta presentación para que la vean, para que la, la analicen para que le granien el tema este, de qué es mejor para Guanajuato, que vean que sus errores cuestan, todos los que votamos hace tres años el prediar, pues también vamos a tener, y no vamos a estar en el gobierno toda la vida, y nos va a costar, eh de aquí para, el, para adelante, y la, va a suceder exactamente lo mismo. No, se van a para pagar el ese esa, pues por decirle, ese esa, esa concesión y, y van a tener que disminuir o cobrarnos a nosotros. Entonces, y, se, y está bien fácil, con seis compactadores de 300 mil pesos se puede solucionar el 50% de la basura de Guanajuato. No lo quieren hacer porque no les da la gana. Ese es el tema. pero no, de verdad... y, y, y es que hay un, un problema muy serio. Aquí ya dimos más o menos los precios de las compactadoras. Ellas, ellos los, las han de querer de comprar a un millón seiscientos mil. Entonces, pues ya no, no sale el negocio. Este, ese, ese, esa es la problemática de no tener gobiernos honestos. Ese es el problema de la corrupción. La corrupción cuesta, no es barata. Al contrario, es carisísima y más para presupuestos y para una población pues que no tiene para aventar el dinero para arriba, ni mucho menos. Entonces, oh, bueno. este, este, este es el problema. El problema es un problema, un, una cuestión de administración y es un problema de alta gerencia. Hay que hacer alta gerencia. Ese es el asunto, porque esto, pues hay que estarlo organizando, hay que estar metido, hay que estar con los camioneros, hay que seguir las rutas, hay que estar verificando tiempos y movimientos, etcétera. Entiendo que también. Y eh, eh, ya pidió la intervención del CIMAT, del CIMAT para ver rutas, para ver tiempos y movimientos. Ellos pueden hacer sí. muy bien un plan de estos de logística. La matemática soluciona todo eso. Perfecto. Pero el problema es que no tienen un administrador, tienen un organizador de pachangas. Tenemos un organizador de pachangas que produce más basura todavía. Entonces, estamos metidos en un cuello de botella muy serio. Y luego, el poco dinero que tenemos. Lo queremos gastar en un museo para traer, este, según ellos, si es que es así, 15 mil personas diarias a Guanajuato para venir a ver las momias y todos aplaudimos. Y la basura de estas personas y los servicios y para, para estas personas, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, necesitas hacer una planeación en serio. Es muchísimo más, más, más complicado de lo que se ve aquí. Entonces, eso es lo que es, Esa es la trampa en la que estamos. Yo creo que hay que decirle a la ciudadanía con mucha claridad que no caigamos en esa trampa. La solución no es la concesión. Los concesionarios te cobran por tonelada transportada. No te permiten la es? pepena. Al no permitir la pepena, esas, esas toneladas se van a multiplicar y no va a haber dinero que alcance para pagar el tonelaje. Y el precio por el, ese transporte, que es mucho más caro que en otros lugares, no, los, no se va a poder pagar ni a mediano ni a largo plazo. Entonces es una trampa en la que vamos a caer. Creo que... Somos una ciudad bien, bien generadora de basura, Carlos. Disculpa que te interrumpa. ¿Por qué? Porque tenemos mucho turista. Entonces somos una ciudad muy generadora de basura. Así es. Claro. No, no, no. Hay, y, y esto de los de los, de los los compactadores es parte de la, de, de, de, de la solución no. del problema, el, pero el problema es muchísimo más complejo y no. hay que verlo así. Y hay que pedir consultorías y gente y grupos especializados. La agencia alemana de cooperación GTZ ya hizo cosas, ha, ha trabajado en otros municipios, en Chiapas, por ejemplo. ¿Valdría la pena también pedirles su asesoría, en fin, hacer las cosas con seriedad, pero eso es lo que no se quiere hacer en Guanajuato. Está Lolita. Lolita, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya tardes a, a mis compañeros de observatorio, igual a la gente que nos sigue por Facebook Live. Bueno, Carlos, toda la razón, toda la razón de lo que estás diciendo. Aquí falta, aquí falta organización, un plan de trabajo, Trabajo, un plan de trabajo bien, perdón, nena, dime. No, te estás oyendo ah, sí, bien. Así ¿Ah, no, okay, que lo ama, Eliana, no a ti. Aquí estás un, un, un plan, un plan de trabajo bien organizado, sí. Una persona capaz, capaz. Yo no estoy diciendo que tenga que tenga estudios, eh, que sea capaz de solucionar con lo, con lo, con lo que se tiene o invertirle. Ya sabemos que nuestro presidente municipal no le quiere invertir en nada. Él quiere sacar nada más lana para su beneficio. Y como tú dices, Carlos, los moches. Sí, donde hay negocio, sí, es donde él le va a apostar para poder hacer sus famosos moches y la corrupción. Aquí se trata de organizar. Fíjate que hace algún tiempo una de las personas este que yo tuve la oportunidad de platicar con ella que trabajaba en limpia, sí, era un un chofer de uno de los camiones comentaba que hay supervisores, ¿sí? Y los supervisores nada más los radean, o sea, por medio del radio les preguntan dónde andan, ¿sí? qué están haciendo y fíjate, bien vaciado decía, yo decía, bueno, ¿cómo trabajan? Son tres turnos en ese momento, no sé ahorita cómo estén trabajando, pero había tres turnos. Y en esos tres turnos el, el los del primer turno no recogían completa la basura, porque su lema era qué va a recoger el que sigue, el de las del segundo turno. Si limpiamos el contenedor, ¿sí? Pues qué va a recoger el del segundo turno. Y los del segundo turno decían lo mismo y los del tercer turno lo mismo, y entonces los supervisores y el jefe qué es lo que hacen. Efectivamente aquí falta organización. Falta un plan de trabajo bien ejecutado, bien hecho, ¿sí? para que esto no suceda y esto lo saben, ellos lo saben porque pues entre, entre ellos se pasan, se pasan los tips. Eh, hay, hay maneras de cómo, cómo hacer las cosas y hacerlas bien, siempre y cuando haya una persona capaz para hacerlo y ejecutarlo y que esté siguiendo lo que lo que es las rutas y siguiendo realmente y estar pendiente de su de sus supervisores yo no entiendo entonces para qué están los supervisores no sé cuántos supervisores hay pero sin embargo pues se ve que no hay porque si hay un supervisor pues tienes que estar checando además hay lapsos lapsos en lo que entregan el camión sí y entran, hay como un lapso en ese momento, te digo, no sé ahorita cómo estén los horarios, pero en ese momento había aproximadamente como una hora o dos horas que entraba antes el del segundo turno, antes de que saliera el primer turno, no sé ni si me explico, eh, por decir algo, el, el, el primer, no te digo, no sé los horarios, pero voy a hacer un supuesto, si un, hora, un horario del primer turno entraba a las 7 de la mañana, ¿sí? son 8 horas, no, son 7 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, a las 3 salía el primer turno, es un suponer, pero ellos, el, el, el segundo turno, entraba a la 1, ¿sí? Digo, es un suponer porque no sé cómo están los horarios, entraba a la 1, entonces hay un lapso de 2 horas, en esas dos horas podían entregar hasta el camión limpio, que lo revisaran, porque bueno, los camiones pegan en donde quiera, también es cuestión de educación, tanto educación para las personas que están recogiendo la basura, como para todos los ciudadanos. Yo le platicaba en un tiempo a, a este Daniel Barrera, que fue también jefe de, de servicios municipales, yo le pedí que me diera una entrevista cuando yo estaba en un programa, no me lo quiso dar? Y yo le decía, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacen como antes? sí Invitación a la ciudadanía y si no, a la tercera invitación, bueno, pues entonces sí, te voy a hacer. ¿Dónde le duele más al, al, al ciudadano? En la lana. sí Entonces tienes, tienes que, que educar a la gente y decirle, bueno, ya te invitamos dos veces a que barras el frente de tu casa, ya te invitamos a que tires la basura en los contenedores, no lo estás haciendo, bueno, pues te vamos a, a, a multar. Es como si fuera una multa, decía que era muy difícil porque muchas de las casas están arrendadas. Yo le decía, sí, pero tú haces un convenio con el dueño de la casa y el dueño, al momento de que la, la, la rente en la clápsula de, de renta, le pone, tienes que barrer el frente de tu casa porque si no yo te voy a cobrar lo que a mí me multen. O sea, tan sencillo como eso y vas educando a la gente. ¿Sí? Vas educando a la gente. Lo mismo pasaría con los empleados de limpia. Vas educando a los empleados de que entreguen el camión en óptimas condiciones, que si le rompieron un faro, a ver joven, ¿por qué se lo rompiste? Etcétera, etcétera. Porque así llevan una bitácora de lo, cómo entregan el camión, si tiene frenos, si no, si, está, si, si anda mal, todo eso en dos horas que tienen de lapso, ¿sí? No que... Obviamente, yo entiendo a la gente de Limpia que son, ganan muy poco y que lo utilizan la pepena para, para subsistir un poquito, sacar un poquito más de, de salario o de ganancia. pues. Pero, sin embargo, bueno, lo pueden hacer siempre y cuando entreguen en óptimas condiciones el camión. Eso tendría que ser una del, un programa, una planeación bien hecha y hacer ese tipo de educación también con la gente de Limpia. Ese es mi comentario eh, y quería hacerlo por, porque yo eh, tuve la oportunidad de platicar con esta gente, que se vea que vea la ciudadanía qué es lo que está pasando también en la dirección de Limpia Municipal, que, que la gente ya está enviciada, ¿sí? hacen ordeña y se vio en varios, en varios este, videos donde hacen ordeña de, de la gasolina, donde hacen la pepena a horas de, de trabajo, donde los contenedores están a reventar y si hay tres tres este tres horarios de recolección yo no entiendo por qué los contenedores siempre están desbordados en casi la mayoría de la ciudad gracias es mi comentario tu micrófono Memo yo, oh. Quisiera comentar que solo hay un, si queremos que haya un solo sistema que solucione el problema de la basura. Pero yo creo que podría haber sistemas combinados. Y empezando por la participación ciudadana. Es decir, el, el lugar más limpio no es el que tiene más equipo, sino el que menos ensucia. Si los ciudadanos nos preocupáramos por no tirar basura, por reducir el, nuestros desperdicios desde ahí podríamos ganar pero ¿cómo vamos a poder pensar en, esas, en esa solución si estamos viendo que en las elecciones participa el 20% de la población que tiene derecho a votar es la que está votando el 80% no le importa ahora, no solamente no le importa porque sí no le importa porque el sistema político ha hecho que no nos importa a los mexicanos lo que sucede con, con las cuestiones públicas. O sea, el sistema político tiene en gran medida culpa de que solamente el 20% de los ciudadanos se interesen en, en, en su gobierno. Y claro, para Navarro o cualquier otro alcalde que gana con la mitad, es decir, con el 55%. De, de la gente, sabe que si, si se equivoca, nada más va a quedar mal con esa gente que votó por él, con todos los demás no queda mal porque no les importa porque el sistema político está creando ese problema si tuviéramos un, un sistema donde dijéramos sí vamos a cambiar el gobierno y a todos nos preocupa podríamos pensar entonces en que también los ciudadanos se concientizaran y no tiraran la basura y no, no fuera una solución de transportes o de empleados que recogen la basura. También hubiese, por ejemplo, en Japón, ya hay ciudades donde la gente va a, se organiza por barrios y venden al municipio o al estado, le venden su basura. Aquí ni siquiera podemos pensar en eso, porque ¿cómo nos vamos a organizar si no...? Si no vamos a votar, ¿cómo nos vamos a organizar por barrios para que entre todos mandemos a nuestra basura a seleccionar y a vender para que nos pague el gobierno? Por ejemplo, eh, que sería otra manera de solucionarlo, pero no tiene que ser una sola. Yo creo que, por ejemplo, ya Guanajuato tiene al menos dos grandes divisiones. Todo el ámbito rural es una manera de atender el problema de, de la basura y la cañada es otra y Guanajuato Sur es otra, al menos tenemos tres y en todos tenemos el problema de la basura, pero en cuantos se nos permite a los ciudadanos organizarnos para organizar lo de, la, lo de la basura, para venderla o mandarla a otro lugar, etcétera, no se nos permite es decir, queremos que o una concesión o un gobierno, un, una administración, solucione el problema. O sea, con un solo sistema. Y yo creo que de, podría haber varios sistemas, pero ¿qué necesitamos? Pues que hay un líder, que el que nos gobierna, el presidente municipal, sea un verdadero líder haya votado por él el 80% de la población de la población de los que tienen derecho a votar no el 10% como fue como es el caso de ahorita el 10% de los guanajuatenses nombraron a navarro y claro, que no haya comprado navarro, votos a navarro no le importa quedar mal porque queda mal con esos solo con esos y claro que es una prioridad hacer negocios porque eso le deja algo en el futuro. Si hace un buen papel, no pasa nada. Nomás queda aquí bien con el 10%. Los otros no nos importa, porque el sistema político nos ha llevado a ese desencanto del de, de, de, de gobierno. Entonces, yo creo que sí hay otras formas de solucionar el asunto, desde no tirar basura hasta hacer con la basura, sacarle dinero a la basura, para los propios ciudadanos, es decir hay, hay lugares donde llevas tu basura y te llevan, te dan bolsitas para que apartes el vidrio, el aluminio, el cartón etcétera, y tú hagas ese labor y a cambio te den las bolsas para tirar tu basura si hay, hay, sí hay fórmulas en el planeta digamos pero no podemos aspirar a eso, mientras no eh, solucionemos varias cosas adelante Piri por favor ya llevamos una hora y media en el aire yo vengo desde Irapuato y los escuché con mucha atención nomás para finalizar mi intervención porque voy en cartera. es que el tema que tú dijiste es cierto primero el 10% de la población fue la que votó por él pero el problema medular está no hay una planeación para nuevo Guanajuato del siglo 21 como consecuencia el ayuntamiento es responsable del desastre que tenemos en Guanajuato. El ayuntamiento totalmente es corresponsable de lo que tenemos hoy en Guanajuato. Lo que traen como consecuencia es que no van a quedar, ahora sí como decían mis pasados, ni los huesitos de Guanajuato si siguen con este tipo de administración. Que Carlos Arce dijo muy claramente, es un Guanajuato botín veces que señores, o replanteamos la ciudad de Guanajuato de una manera seria y profesional, y el ayuntamiento, en vez de estar con los 45 mil pesos, que hace? Se pone a trabajar y les quita el dinero, o renuncien, renuncien todos, porque eso es lo que debemos pedir cuando no lo están cumpliendo para lo que fueron votados. Esa es mi intervención, Memo. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Piri. Bueno, le voy a pedir para cerrar este programa que efectivamente vamos en esta transmisión de nuestra sesión, hora y media, a Lolita que lea las, si ya es que ha habido intervenciones del público en nuestra página, que nos haga favor de, de comentarlas al aire, si es tan amable. Gracias Memo, sí, efectivamente hay varios comentarios, hay este, 29 comentarios. Jaime Cruz Arredondo dice, lavando las calles, por supuesto, pero solo en la zona centro. Sí. Eh, Jaime Cruz Arredondo dice, ¿por qué no hablan de la pepena de la basura en las famosas tolvas que ya de por sí hacen ineficiente la recolección de la misma? Ya lo comenté. Eh, Armando Morales, para Guanajuato este tipo de compactador sería un gasto innecesario a corto plazo. Lo que se necesita es un programa de cómo tratar la basura desde la niñez. Señora María Elena un, ¿Cabrá un sofá, un sillón o un colchón en este tipo de contenedores? E imagínese no, no, no, tener no, no. un olor de animal muerto por días porque es lo que mucha gente tira cerca del lugar donde se colocarían este tipo de recolectores. Señora Castro Cerrillo, ¿de dónde se conectarían estos equipos con diablitos? Y por último, no hay que olvidarse ver, del ruido no, no, y vandalismo que estarían expuestos estos compactadores. ¿Quieres comentar algo? Adelante, nena. A ver, eh, ahorita me gustaría darle al, señor, al ciudadano, mira, lo que pasa es que por eso hay este, habría jornadas de recolección como las que hicieron especializadas para colchones, para todo ese tipo de... Sí, esto implica una reeducación de la gente, o sea, sí implica, pero también los compactadores serían no solos, tener un encargado del compactador, o sea, no, no se trata de que ya nada más ahí esté aventado y que la gente haga lo que quiera con ellos. Sí tendrían que tener algún encargado de, de, del compactador, porque si no, se, se lo van a descomponer. Ok. Leonora Villegas dice, nena, la regidora Pols trabaja mucho, pero no es suficiente. No puede dejar en unas solas manos un problema tan grande. Está la comisión, está una sociedad que sí le interesa resolver y está una dirección, pero parece que no se involucran lo suficiente. Eh, Leonora Villegas dice, no es válido que tratemos de resolver el problema enviando la basura al municipio vecino. Es nuestra basura, tenemos que resolverlo nosotros. Leticia Sierra Gómez dice, ¿sería posible invitar a la regidora Cecilia, Cecilia Pols para escucharla y ver cómo sociedad cómo se puede apoyar la propuesta? Fíjate sí, que A ver, este, perdón Lolita que te interrumpa. Sí, este ya le hice la invitación, está ella interesada en asistir nada más que ahorita por un problema personal no pudo pero posteriormente claro que le invitamos y claro que ella está dispuesta porque yo ya le platicé con ella y, y de lo de, y de dejarla sola, pues es que el problema no es de dejarla sola, el alcalde da la línea para donde caminen y dejan sola a quien sea, ¿eh? a quien sea del color que sea así, así es como, como, como trabaja nuestro alcalde dictador Jaime Cruz Arredondo dice, transporte público, otro gran problema en Guanajuato, donde parece ser que nadie es capaz de aplicar políticas públicas para su solución. Leonora Villegas, Carlos, por eso se tiene que trabajar en un sistema completo y resolver por zonas atendiendo a las particularidades. Aún con la complejidad del centro, está más limpio que la zona sur, donde no hay callejones, pero es evidente que el gobierno no quiere resolver. Eh, Jaime Cruz Arredondo dice, mm, ¿Serían las compactadoras la única solución del problema de la basura? Lo dudo. Eh, José Santibáñez Cantero, no hay una planeación en beneficio de los guanajuatenses. Luis Arce, sencillamente la estrategia que están apl aplicando con el problema de la basura es lo mismo que hicieron los anteriores administradores federales con Comisión Federal y Pemex. Provocan la chatarrización y aumento del problema para justificar, entre comillas, la concesión de entrada. Al, al, el concesionario está sujeto a moches. Los alcances del contrato de la recolección solo es para la recolección y traslado. Falta el confinamiento y disposición de residuos. O sea, entre paréntesis, generación de gas. Y ya, y la pepena se hace después del pesa, el pesaje, lo que representa el 35% del peso. La concesión sale 50% más a los ayuntamientos. Chequen los antecedentes de los municipios que lo han hecho. Ya Carlos dio una, un. un este, un ejemplo. Jaime Cruz Arredondo. Exactamente, el problema es la corrupción, signos de pesos, en la administración de los recursos públicos. Leonora Villegas dice, ¿por qué la mayoría de los guanajuatenses no queremos mitigar el problema? Podemos hacerlo desde casa, oficina, negocio. No reciclamos, no compactamos. Efectivamente, lo que decía, necesitamos educación. Luis Arce, no es conveniente la adquisición de parque vehicular, ya que por su uso, calidad y duración, acaba charrapizándose. Es mejor el arrendamiento con mantenimiento incluido. Leonora Villegas dice, llegamos muy tarde para pensar en una ciudad sustentable. El gobierno se afana de convenios para aprender, entre entre comillas, las mejores prácticas de otros, pero no actúa. Luis Arce, lo, la, prim, la primera mejor práctica es la honestidad. Lo de las arrendadoras. Adelante, nena. Oye, Lorita, lo de las arrendadoras, este, o sea, este que quede claro que este proyecto que estamos dando es un proyecto que da como solución el director, Carlo, el director este Carlos Morán en ese momento. No significa que sea algo que nosotros estemos diciendo como observatorio, ese es claro para que lo vean. Se nos hace una opción viable de, pro, de proponerla para que la gente también nos ayude. Y si hubiera una participación ciudadana, si esto cambiaría real como esta persona, este señor que nos, nos da estas observaciones. El tema del arrendamiento financiero, yo lo propuse en su momento, y tampoco de arrendar unidades que se les diera mantenimiento, este, y no, tampoco, tampoco, o sea, no hay, no hay, cualquier decisión que no tome el alcalde, no es viable, punto, ya, se acabó, esto, ese es el problema, el problema no es las ideas, el problema es la actitud. Hay okay. muchas. Risa, se dice, la primer Mejor, entre comillas, práctica es la honestidad, con mayúsculas y entre comillas. Leonora Villegas dice, Lolita, la administración no quiere aplicar el reglamento a los ciudadanos porque son sus clientes en las elecciones. Así es. Luis Arce, contraten arrendamiento de unidades con sistema de gas como carburante. Eh, Leonora Villegas dice, licenciado Siliceo, y puedo asegurar que los que no votaron son los que reclaman su calentador. Eh, calentador, cocina, techo o cuarto dormitorio Víctor García, generar electricidad a partir de plasma obtenido de la basura, Víctor García la educación a la ciudadanía es esencial Mario Segoviano lo mejor es que renuncie Navarro, Jaime Cruz Arredondo, ah entonces se requerirá un operador por turno, por compactador, es pregunta pues ya es cuestión de, de, de, de que se administre, de que te, tenga un plan y como decía Carlos, es cuestión de administración Ya fue todo sí, son, son, todos, son todos Bueno, pues este, yo le quiero dar la, las gracias a mis compañeros a Rita eh, Montenegro a Carlos Arce a Marina Castro Cerrillo a José de Luz Santibáñez Cantero por este, su participación en este programa y quiero recordar nada más que hace 50 años salió este disco que vino a revolucionar el mundo de la música que era eh, el club de corazones solitarios del sí. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Por su participación y nos vemos la próxima semana. Memo, Memo, antes de ir.